Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de EDUCA. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos agregar una pregunta de tipo ensayo dentro de nuestro banco de preguntas. Para ello hay que asegurarnos de que estemos en la categoría que corresponde. Que en este caso es el módulo 1 y vamos a crear una pregunta que en este caso va a ser una pregunta de tipo ensayo, fíjense que esta pregunta este tipo de preguntas eh, nos permite una respuesta con pocas frases o párrafos y algo muy importante que quiero que recuerden, esta pregunta nosotros como docentes los tenemos que calificar manualmente, los otros tipos de preguntas en este caso la plataforma se encarga de calificar por nosotros pero para este tipo de preguntas nosotros como docentes tenemos que entrar mirar en este caso la respuesta que nos puso en, en, en esta pregunta en particular el alumno y darle una calificación manual, esa es la característica que hay que tener en cuenta, le doy en agregar acá ¿Sí? y esta es la pregunta que voy a estar trabajando, entonces me voy hasta acá, sería la pregunta del módulo 1, pregunta 7, y en este caso esto corresponde a base de datos, ¿OK? entonces una vez que tengo listo acá, pongo la pregunta, si sí, el enunciado la pregunta, acuérdense de que esto es información para el docente, el alumno no lo ve y defina con sus palabras qué es una base de datos en Moodle, entonces esta pregunta va a tener un peso de 10 puntos y nada, simplemente acá podemos indicar de que el tamaño de la caja de entrada, por ejemplo, sea de 15 líneas, permitir archivos adjuntos, en este caso si uno lo considera necesario, lo puede decir que sí eh, y nada acá puede inclusive definir los tipos de archivos en este caso no lo voy a tener en cuenta y simplemente le doy en guardar cambios acá una vez que estemos nuevamente dentro del banco de preguntas nos podemos ir hasta la pregunta, fíjense que este es el icono de, eh, de esta pregunta de tipo ensayo y podemos nosotros visualizar cómo nuestros alumnos en este caso completarían esta tarea entonces ellos tienen que hacer una definición con sus propias palabras de qué es una base de datos en Moodle y eso después en este caso eh, Fíjense que si yo le doy enviar y terminar, acá no me va a indicar si está bien, si está mal, porque va a ser el docente quien finalmente va a calificar esta respuesta. Bien amigos, si te gustó el video, pulgar arriba, eh, recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal para recibir notificaciones de los próximos videos que iremos compartiendo dentro de la misma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.